Ah, pues ya está. Y ahí tiene la prueba. Pero... yo me fío que no. Más que nada, por cómo ha cambiado el juego entre las demos, ahí no tienen tiempo para trabajar en otra cosa que no es fácil. O sea, no tienen absolutamente nada que ver el episodio de The Sky con una demo esta que me metieron hace poco de... Ni con, sí, ni no con, ni con lo que enseñaron del juego completo tampoco tienen claro. O sea, jugar la, la, a hacer el, los 3, no nada, O sea, me gustó que es el juego en sí Pero el combate se va a hacer una mierda, tío Sí, por eso lo cambiaron A mí sí me jugué Es cosa más simple del este sistema, tío Yo creo que le dije a los juegos, yo tengo 3 Algo más no lo sé ¿Eh? Peor que el 13 no va a ser También el 13 en combate me gusta mucho, eh? El 13 me parece un juego medio, cuidado. Tirando, solo le puedo dar de los El 13, que es pastillero. No lo puedo achacar de eso. Como juegos, ya no me va a pasar tanta, no sé Bueno, se le fue ¿El combate o el ¿Entendido? De hecho, el 13 2 me gusta mucho, lo puedo poner por el El 13 2, 2 es, es immenso, no sé, solo por el combate, pero la historia ya es yo que me el 13 de 2 no te gusta, tío, es una mierda. No, mira, el a hacer un puto bodrio, en general. La primera está bien, no bien, o sea, es imposible También dentro de la línea de todo lo que es, ¿no? O este sea, es, es sido, el o X2, la ¿verdad? Lo que le da gusto del X2 es la historia No no, tiene, no, tiene... no sé, no es un guión brillante, pero tampoco es malo ¿eh? no, ¿Cuál hasta es? Hasta ¿El, el original? Sí A mí el 3 original me parece una... una... Una genialidad, la verdad Genialidad ¿No tampoco pero me parece que, que anda sobre la, los espacios. No, sí eso es nada que más que lo, lo puede hacer. hacer un genio, eso está claro. ¿Eh? Que eso nada más que lo puede hacer un genio. eso está claro. Lo lo tenéis lo no, no, tío, es que no... Estaba esperando no. con ganas. De Dejé 120 euros ahí, ahorrando como un cabrón, que era un crío, y me compré la edición especial. Fue el día a recogerlo, me puse, y luego acabé de a conmigo. Que a mí ya lo, simplemente en los 10 primeros minutos me parece una puta sí, mierda. No es la tío, no no es normal, tío. No es que, que en el estómago libertad estómago Cuando llegaste a la llanura me parece otra mierda. Tienes un estómago de ayer. Y después el, el 13-2, sí que la historia es floja, pero 13 nada, el 13-2 es mucho el mejor. El 13 no tengo platino. Me gusta más que el 13, lo que parece Y el 13-3 es una puta mierda. El 13-3 después, olvidar, no existir. Ya ese no. Pues a mí fue el que más me gustó de los tres, y. Desde luego. Yo creo que. En años jamás me había pasado el tiempo tan rápido mientras jugaba un juego. Me pasaba el tiempo volando jugando a eso. Sí, a mí también, porque tiene una ganas de acabarlo y ahí otra cosa, tío. <risa> no, entonces te pasaría el, juego, te pasaría el tiempo ahora. No, no, no, no. Llegué al último día jugando ahí miro las seguidas en plan, va, te voy a acabar el juego. Llego al último día, veo que no hay ni bichos ni nada, que están todos sus seguidos, y todo, digo, vaya mierda de juego, chaval. Yo el 13 no este me lo cogerle". pasé los días que estaba ese juego. Y, y te ese. hablo una persona que ha pasado el 13-2, no el 13 el 13 es aquí, ¿no? Tío, bueno, pues, pues a, vaya el, vaya a, a mí el último me parece a nivel jugable bastante mejor que los otros dos. ¡Qué ¡Me hace de la boca esto, ¿sí? ¡Al marzo, a poco yo, tío! ¡Qué te constan en cualquier clase! ¡Te quito la, sí. ¿La, ¿La, ¿La, ¿La, la, la, la captura! ¡Hace lo que quiera, pero con tiempo! Es jugable, el mejor es el tercero. Sí, pero la historia es muy <ríe> No, es que que de hecho, el sistema de, un sistema de portales a ¡Ah! lo fin sí, no, ver, pues ah. de ser, vale Qué mal de tiempo, Ahí Hay un cofre plateado de otra. Los mapas son el mismo mapa tres veces de noche, de día y. Y, tar y, y, y, y, y de año. tarde, sí. Y vosotros de las cambiadas no. y personajes diferentes. ¡Hala! Sí, que es una mierda, tío. Hola soy Hope con 400 años <risa> Y había muchos bichos morra ya ¿Quieres que te diga que es mi combate favorito? El combate, el combate, el combate, el combate. ¿Quieres que me diga que es mi sistema de combate favorito? El de 10-2 El de 10-2 es mi idiota ¿Has preguntado el de 10-2? El, el, el, el de 10-2 me gusta el del entonces el 10-2 tenían que haber construido el sistema de combate, retirarlo y dejarlo partir. Pues sí, la verdad es que sí, tío. Es un sistema balanza, pero porque te damos un sistema de combate de puta pasada, pero te damos un juego de mierda. Es un balanza. Queda como el 13-2. Sí, como el 13-2. Yo, si no lo uso de tela, este va a pasar por aquí encima. Ellos simplemente lo cambiaron por el... Por el hecho de tener que cambiar de sistema de combate. <risa> Estela te acaba de poner una cara cuando te pisaste la frente te giró la, la casa hacia ti. Tú me diciendo, en serio. <risa> puto muñeco de Estela. <risa> Coño, mira, tres stacks de hacer De hecho, me acuerdo de la remasteración que hicieron de 2, en lo del Coliseo, eso que salió aquí, que no salió en Europa, el original. Anda que no es ideona, yo esta mierda, es Muy divertido. Sí. Qué ah. flores, que un poco absurdo ver que el mejor personaje del juego o sea los bichos de estos con pincho agujas en los brazos. Los robots. ¿Ah, sí? No Sí, pues el Dopa sí es la única cosa del juego que ignora absolutamente toda la defensa, siempre mete la, la misma cantidad de daño. Ah, no sabía. Claro, ah, lo que pasa es que yo iba con el Iron dual, y es bastante de vida, ¿eh? la, la principal era de los muñequitos y ya está. ¿Te imaginas que se pongan ese jogo en el 14 el Me lo intenté pasar el 10-2 la 100% Me quedé con un 99,9% Con la foto también, decido, no, no voy sí, a jugar no, no, no, <ríe> ¿Porque, no, porque no hacer la segunda vuelta Que no hace falta, que se pueda hacer la 100% la primera, está comprobado Creo que no, si dejes si y... un bando no puedes hacer la 100% Que sí, que sí, que eso solo te da por vueltas pero puedes hacer la 100%, 100%. bueno creo que no, no creo que no Que digas, por ejemplo, llevo, no puedes hacer la 100% eso sobra, o sea, si te haces eso, pasas del 100%. Lo he muchas veces, ¿eh? Ya, pero yo, yo seguí una guía para asegurarme que no me perdía nada. El yo también seguí pro... una guía. Pero, pero, pero, pero, pero una guía de 100% en un rap, algo específico dentro de la guía, que lo ibas a hacer de, en, en una partida. Esa lo firma confirma. Y el problema es que te, por cada palabra que dices en una escena, cuenta un porcentaje. Entonces, si te saltas lo que sea, lo das a pausa en un momento concreto, no la cuentas. No te puede saltar ninguna escena ni, ni, ni ningún vocablo que estén diciendo. Me acuerdo no, tenía que tenía que ver con, con la elección de la esfera. ¿Cuál? ¿Y esto? No, eso lo que hace es que tengas más o menos en un momento determinado. O sea, cada uno da porcentaje. Pero si te no, pero... lo das a los de Yevon, eh, te dan o sea, no dos de ¿Qué llevar, pero si escoges los de la Diva Fuyonin, puedes llegar al tiempo. Tío, por las últimas que te dan Es lo cosa que estaba haciendo yo Mentira Quiero recordar además que si consigues Si te dabas ah, a o a los huertos, mejor te no lo No podías conseguirlo y si Tío, pero ¿qué cojo no se ¿Cuántos, cuántos de, de estos de hay aquí, De todas formas, ¿quién se lo da yo, tío? Yo no conozco a nadie que se vaya a la valla Yo creo, tío ¿Qué golpe? ¿Y yo tengo a todos? Eso mismo me estoy preguntando yo, llevamos aquí matando un buen rato. Otro. ¡Ah, Dios! Me he dado a donde era la curante. Pues me voy al Wolf. Wolf, Wolf, Wolf. Guacalón, no chis. No, no. Manuet. Me ha tragado el Wolf también, me ha tragado el Wolf. User disconnected. A ver, otro más. No ¿Eh? Para, a tengo pero... Yo me a eso, bien. Vamos a ir a la sección de ¿eh? Si es ahí. hacer si vamos a hacer la todo. Si no, querés, no, no, no, no, no, no, no, Vamos, mañana, va a ser mañana empiezo, no, no, no, tener. Mañana no, no, no, a salir mañana? No. Yo no. Yo creo es que sí no voy a salir. Están Yo no lo sé. Yo creo que sí voy a salir, a menos a tomar algo. ¿Tú te vas a salir? ¿Cómo qué? Que No tienes amigo. No ah, No a, salir. ¿Qué ¿Qué a la, la puta, tío. Hola, la cuántos Hola ¿Eh? A ti, Nicola ¿Dónde sale el sombrero de... ...de Gaeli Gato? No sale ¿Sombrero de qué? De Gaeli y, Gael y Gato Sí ¿Dónde la ¡Hala, <risa> ven. Se ha caído todo el agua bueno, Tengo que volver a ver a la fresa que vi esta mañana que Creo que lleva la minion de Mont Blanc O algo parecido No sería la de Namingway. No lo sé, tío, pero, pero se pare... O sea, no era Mont Blanc Pues si que era... Sería... Era igual Era... Sí. Sería... El... Sería Habla Naming la... Habrá una raza nueva de... la pasó? Que no lo sé, pero me ha llamado la atención Habrá una... Espero que no haya ninguna raza nueva. Yo sinceramente espero que lo, la la. Selejona. Que la Las vieras Que haya con Willy, por, por favor No, pues la vieras, no, va, no, va no, a ver tiene vieras que ¿sí? Tiene que ser humanoide ¿sí? ¿Por qué tiene humanoide, tío? Que es una puta basura Ya, ya, pero bueno Diseña tú una armadura completamente distinta Una armadura completamente distinta ¿Por? Si no lo haces humanoide tienes que cambiar el diseño de la armadura no la coplas al a ver, gracias. Lo que hacer es lo que hacer yo, no lo la... cago yo con el juego. Un diseño 3D y ese diseño que yo te va a dejarlo, claro, a ver. no te vale tan para todos los puñecos, pero también puñecos que hay que hacernos son significativos. Sí, sí, claro, el D de, de los tíos le vale a pasar a los tíos. Entonces, lo del tamaño del los lo aumenta el mismo programa. O vamos, con, el, con, el, con un real falta eso lo que ha sido emplea este juego también se la estira para arriba y va eso lo haces un mi correa o después la de la de visto, de la lo de de de salón yo no bueno, o no, es que en, los en, están, la sí. en la mayoría de los casos no creo. Oh no, tu es la plaga. Uy. Uy. No te oyes. No se caía, este se Tengo ganas. No Canto, a ver. ¿De qué? No sé, tan como en plan. Estoy en plate, creo que media. A ver ¿Por qué? Porque me levanto a las 7 de la mañana. No se lo ha llevado. Las 11 menos 20 en Otra el reto normal. Es verdad. Me acordaba. Uh, Spurro. Ayer pasó la yo me acordaba que se iba a cambiar la hora y me quedé muy guapo. Porque era la comida cuando iba, me quedé a, a dormir. ¿Y de ese rocio? Sí, pues yo. Más? por ahí vuelvo a casa y digo, bueno, ya son casi las 9, era ni las 8. Yo vuelvo a hacer esta mañana. Ah, pero ahora se cambió a las 3, eh. Yo la ah, de esta mañana y digo, yo a las 7 de la mañana, qué puto. Y había una luz que te cagas, mientras Sí, no puede de todas, que ya a las 5 de la tarde se puede hacer... Te lo llevo a matar. ¿Verdad? A, a, mí a mí no mí me gustó nada. Entrar, por, me cago por entrar con entrar el son de las 4 y me vi con la, la negra de las 7, tío, me da una depresión. O sea, joder, ma, ma, todo ¿Mañana todo. vas a pelear con la mitad o no? No, el martes. A machetazos. No, el martes tampoco no tengo oh, no, otra, tienes un trabajo. Voy a grabar la cosa, el martes para la... ah, bueno, eh, no juego. ¿sí? ¿Y miércoles? No No, puedo No, no. Porque esta que la bronca, es que bronca por le si el suelo... fregado? Qué? ¿Qué coño? Porque le digo... Que, porque le digo... Me voy yo a la hora de... A la tienda y ya sé que queda una hora más. Estoy hecha de pasta a la tía y que hay que queda una hora más. Pues si quiere más, más pasta que vaya más días. aunque no, que se vaya la mierda. No, pero vaya bien. Porque se lo llega a tu jefe. ¿Sabes qué dice? En la cámara. le dije que me voy antes, de dijo. ¿Qué? que le dice a mi jefe que yo explico antes de hora. Como pues verdad, ¿no? Oye. No, no es verdad, como va a ser verdad. A lo mejor me hago la, la, la, la, la jugadita de, de irme 5 minutos antes o eso, pero a ver, la, la limpieza va a cobrar la hora igual, como yo. No le voy a decir a mi jefe, no, es una hora menos por 5 minutos. No estoy no así, tío. Y que, no se quede, y que no se quede nunca la tía, siempre, venga va, que no, que me quedo, que me quede, que te cierro yo, que no vas a cerrar tú, tú pírate ya. Sí, te no primero tú porque estás de mala manera. Tú, mira, el otro día tenía que cerrar a tienda a las 6, porque mi jefe no estaba y mi, mi hijo que tenía una hora para mí, que, que había ido por la mañana y eso. O sea, pues vete una hora antes y así lo arreglamos. Y estuve discutiendo con la pava esa de las 6 a las 7 y media tío. Una puta hora y media con la tía que no se quería ir, le voy a hacer la puta hora. Porque hasta las 6 y media dijeron, si, ¿sí? sabes que, pues mira, ya son las y media, te me quedo media horita más y te callas. Y a las 7 me volví a hacer lo mismo, tío. No, ya no, no, no, joder, ya te pidas, ya. ya no, lo aguanto, más. Voy sea, a aquí 300 horas porque tú lo digas. La conversación, no tendríamos pues, en bueno, acomodos en el golpe, por Ah, ah. Que, me, que me acabo de quedar sopa ¿sabes? ¿Eh? Que, que me acabo de quedar sopa que mi cerebro hizo oh, ah. Es que se empezó ah. a quejar de la puñetera esa y no veas ¿Y Pero... ¿Eh? ¿Me estoy perdiendo algo? No, no, no, no. A mí me pasa lo mismo, ¿eh, Wolfo. No, pero no, no, fue pues por lampar, no, sé, no, no, desconectó de repente, así, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, me no, no, no, no, así así Pues tienes problemas en la cabeza Toma, toma Si, sí, en la de abajo, gilipollas Hala, pues... ¿Es ese, ella ese tiene ese fácil solución logo. Es el psicólogo no, Tiene que tirar penelolo Penelolo no, Un problema a abajo, ¿no? No, ya, Cuidado tuya, hijo Tirar tío Yo no voy a hacer eso <risa> ¿El médico el medico, va a ti? A... No. No me a al médico ni que venga. Igual, no hace falta, perdón, Yo román. No pasa nada. Te perdono. <risa> la y a román, el terror de las bacterias. Me cago en la puta, tío. Mira que... ¡Ah, en la puta, macho! Porque eh... ¿Por qué este la tiene tanta vida? Pues tendrá más level que tú está rota, tío. Tiene 3.400 pues de vida vitality. Tendrá más 30 y más 30 y tú tendrá más 10 y más 10, por tanto pues Pero la es Oka, tira. pero... Pues ¿Por qué mía? Pero te cambia el... Yo diría que te cambia los, los que pegan más, esas cosas. eso es vida La vida no es difícil, ¿eh? Sí, porque debe ser me armadura, pero no viene la vida es más difícil. Hola, leche, tío! ¡Hala! Leche macho. ¡Hala, la leche macho. ¿Qué ¿Cómo lo leche marcha? Dime. ¡Ah, mira! Me ha quitado tan Olé. ¡Wolfo, tío! ¡Wolfo, tío! Estela tío! Me pasó la... una vez por de ¿Qué pasa? ¿Que el lynching no funciona? ¿Eh? Sí. Son bufos En eh. La mano esta visto alguna vez, ¿no? Por el sí, así, eso... Son dispeleables, y yo.. Un no sé que... dijo, dijo algo. Pensé que eran indispeleables. Cuando se unió, ¿no? Dijo hola y ya está. No, Tengo no, que ir no, a hacer Un no, no, no. día random dijo preguntó algo por la RP. Hostia, macho, no he visto nunca. Hostia, me, me subió el arma, a 29. Uf, no, escribir nada. Ups. No, no, no, no, no. Jugada doble. Jugada destacada Oye, me puedes abrir unos videos de jugada destacada por favor, no sí, lo que hay Si o no la pena Viste el, el de... Una Widowmaker que coge un balón de baloncesto, lo tira hacia arriba eh, Lo engancha caso. y le mete un disparo tremendo de los barritos? Si sí. De, ¿De hecho, de lo que tengo que hacer a grabación de piste, porque visto que con Diva, puede salirte de la pista salirte de la pista Sí, Pero eh, en el templo de Alfogris. Te lo mueres, ¿no? No, no, no, no, no, no te peteas por, por fuera. A ver si es por lo encuentro. Supongo que es ultraparteado ya, Hay un hueco por donde por al lado de donde salen los enemigos. O claro, sea, si defiendes. Uh, que te pueden meter por ahí continua. Luego no, con Mercy y este grid. Uy, es verdad, me no hay una hidra esta. Hostia, tío, ¿dónde va a caer? Yo, pulero, con policía. Me Pues yo voy a matar autoataques, tío. ¿Te que la, la dificultad de los hechos 100% que los bosses un equipo? Jajaja, <ríe> súper complicado, eh. Dios, es que ha quedado para el Ha reventado. Ya ves, tío. Has pasado ahí en agro del cuarto al segundo. <ríe> ya. <ríe> Esta skill mola un montón, tío. El balcán está muy bien ventana.